Evolución geológica de las Islas Canarias Isla de la Palma Bioceno Hace 3 millones de años emerge en superficie parte del edificio volcánico submarino. Por efecto de la intensa intrusión magmática el edificio submarino sufrió un levantamiento y un basculamiento de 50 grados hacia el suroeste. La erosión lo desmantela casi por completo, pero constituirá la base para el escudo norte de la isla. Pleistoceno Hace casi dos millones de años comienza a formarse el primer volcán subaéreo, el edificio volcánico Garafía. Es un volcán en escudo que se calcula pudo alcanzar los 2000 metros de altura. El rápido crecimiento de este volcán, culminó hace uno millón de años, con un deslizamiento del flanco sur, originando una depresión que fue rellenada de nuevo por la actividad eruptiva. Sobre los restos del volcán Garafía, comienza a construirse un segundo volcán en escudo, el edificio volcánico de Taburiente I, o inferior. Hace 800.000 años, este volcán también sufre un gran deslizamiento gravitacional hacia el sudoeste, formando la primitiva caldera de Taburiente. Como resultado de este deslizamiento, quedan al descubierto zonas del complejo basal. Las erupciones que continúan son puntuales y se concentran en las dorsales de la isla, en la parte norte del volcán. Son erupciones explosivas que a veces arrastran ladera abajo piroclastos, formando coladas de barro. Posteriormente las lavas se vuelven más fluidas y se concentran en la zona central. Todas estas emisiones cubrieron el volcán Taburiente 1 y formaron un gran edificio volcánico que llegó a tener 25 kilómetros de diámetro y 3.000 metros de altura, el Taburiente 2 o superior. La dorsal de Cumbre Nueva se desarrolla más que las demás, se prolonga hacia el sur, alcanzando los 2.500 metros de altura. Hace 560.000 años el flanco occidental de la dorsal Cumbre Nueva colapsó, formando el Valle de Aridane. En el interior de esta gran depresión, se formó un pequeño estrato volcán, el Volcán vegenado. Hace 400.000 años, la actividad volcánica se detiene en la parte norte y comienza un ciclo erosivo. El vulcanismo se traslada hacia el sur a través de una fisura eruptiva. El apilamiento sucesivo de lavas, forma una gran estructura a dos aguas, la dorsal de Cumbre Vieja. Holoceno La erosión ha terminado de modelar la caldera de Taburiente y ha desmantelado parte del volcán Vejenado. Todo el escudo norte de la isla, el dominio de Taburiente, puede considerarse actualmente inactivo. La dorsal de Cumbre Vieja, en cambio, se ha mantenido con actividad eruptiva hasta nuestros días. La cumbre de esta dorsal está formada por una alineación de conos volcánicos y fisuras, que se prolongan bajo el agua en el sur de la isla. Desde el siglo XV, se han documentado siete erupciones históricas. La última, fue la del volcán Teneguía en 1971.